de la, las mejores marcadas es de cookie san cream de Oreo me va ventajas de que te sirvan aquí y también tienes aquí la sobra el Johnny Rockets de Cancún en la isla en el centro comercial de la isla la verdad está, se ve muy bien la plaza ahorita nos vamos a dar una vuelta rápido para que la conozcan después de rentar el carro nos venimos para acá antes de ir a Playa del Carmen porque a mí me gustan mucho estas hamburguesas y ya en el DF no más, hay, hay muy poquitos Johnny Rockets entonces aprovechamos para venir por una hamburguesa y ahorita nos vamos a Playa del Carmen ahorita van a ver lo que nos traen eh, también pedimos una malteada de oro que son buenísimas, la recomendamos y bueno, en este mall hay Swarovski, el Palacio de Hierro Liverpool, el ¿Eh? Liverpool, Liverpool eh, pero ahí tiene, está muy bonita, es como abierta la plaza es para que se den una vuelta si vienen a Cancún y bueno según es temporada baja entonces la verdad que el restaurante no está tan lleno creo sea, que somos los únicos nosotros y otros, otras personas nacionales <risa> a ver este, ¿Este <risa> Y ya llegó el primer appetizer. El primer, este, Entrale. este. Entrale. Estamos. Papas con queso, amarillo y tocino. A ver qué tal están? Ahorita grabamos lo que. La hamburguesa que tanto. Le gusta a Maris. Ah, mira, te ponen carita. Carita feliz. Ok. Sumir una de las mejores marcadas. Es de cookie okay. cream de oreo. Eh, la ventaja es de que te sirven aquí y también tienes aquí. La, la, la, la sobra. Es una de las más ricas, la verdad. Les recomiendo esta marcada de una A ver, pruébela. Yo también pedí la misma. Por recomendación de la Maris. Ay, me, gusta. me gustaba más cuando salían todos los popotes así. Una ah, cosa del sí. Que, de que, sí ya no sé. Ahí están. Y... Ahí están. Eso Pero es. ahí está más aburrido porque viene en una bolsita Ajá, antes ese ese modulito ese que ven aquí Este de aquí Es, es un Artilugio que Le alzas esto y salen como Como los popotes así ¿verdad? Como el abanico Está buenísima, eh Ok mm. Ya llegó la hamburguesa Esta es la original Y la de Mau es la de San Luis Esta es San Luis, tres cebollita y ahora sí, con esto despedimos esta capsulita de Johnny Rockets. ¿Qué tal es la hamburguesa?